Buenas tardes, hijas e hijos de la tierra, quiero llevaros a un lugar, a un lugar mágico donde caben todos los lugares, un lugar sin tiempo donde caben todos los tiempos, un lugar donde nacen todos los sueños. Abramos los ojos del alma y adelante. El lugar donde viven las hadas. El lugar donde habita el tiempo sin nombre del corazón. Bienvenidos a la botica mágica de la Escuela Hijas de la Tierra. Bienvenida. Vamos a caminar por su senda. Vamos a entrar en sus aguas. espíritu del abuelo romero, siempre acompañándonos, siempre en todas las partes del planeta. Abuelo Tomillo, gracias por sanarnos el corazón, gracias por acompañarnos. El bastón de la palabra. utilizamos en todos nuestros encuentros. La jara. Bendita sea la guitarra, bendita tu magia. Cremitas las hicimos este fin de semana en herbología y alquimia mágica. Son divinas, pura medicina. Calderito, calderito sagrado. Rosita de Jericó, floreciendo aún más allá de los desiertos, como las hijas de la tierra. El santuario de las hadas. ¿Qué ves? Es tu alma. La cueva, la cuevita de los duendes. Dentro de esa cuevita, duermen. El mundo de lo sutil, el mundo de la poesía. Elixires florales, con ruda, romero, piedras, los hacemos en el curso de Herbología y Alquimia Mágica. Todas las hermanas juntas, desde todas partes del planeta, las aguas de tantos lugares del mundo Bendito cuadro que dibujó la hermana Marianela de México una artista una artistaza hermosa me lo regaló este mes de julio en el encuentro que tuvimos en México y en su honor, en honor de todas. Gracias, hermana. Eso somos todas. Esa es nuestra esencia. Esa es nuestra luz. Esta es nuestra alquimia. Esta es la medicina, la medicina de la tierra, la sangre de la vida impregnada en las flores como este aceite de hipérico recogido aquí en las montañas, lavanda, hierba luisa, romero, Tanta medicina nos da la tierra, tanta luz, tanto amor, tanta abundancia, tanta belleza. Gracias, Madre Tierra, gracias. Mis librijos, aquí están los tres. Las olivitas recién recogidas. ella es mi gatita <risa> ¿Qué me hace me encanta esta camita este lugar sagrado que abra los corazones del mundo que abra el entendimiento gracias gracias almas preciosas gracias por estar aquí ahora Gracias por la magia que habita en vuestros corazones. Gracias por hacer posible a todas las hermanas de la escuela, hijas de la tierra, esta aventura que de todas. Gracias Marilú, hermana maravillosa, por estar siempre ahí, con tanta fuerza, tanto amor, tanto servicio. Gracias a las hermanas del grupo Nervología 1. Tengo a Adriana, Diana, Irene, Julieta, Laura, Paulina, Romina, María, Elena, Sandra, Milena, Joana, Isbari. También Ainoa, Rosa, Lupe, Laura, Linda, Paula, Belén, María José, María Pía, Lilian. Linda María, las del Grupo de Herbología y Alquimia Mágica 2. También, gracias, Mercedes, Samantha, Marilú, Juana, Laura, Lau. Seguro que somos muchas y alguna queda por nombrar, pero decir que estáis todas, todas aquí. Estamos todas, hermanas, creando este maravilloso sueño. A las hermanas que deseéis sumaros... Para el grupo que va a abrirse en noviembre podéis hacerlo desde ya escribiéndonos a hijas de la tierra herbología o en nuestra página escuela hijas de la Ahí está recién actualizada, tenéis toda la información. También vamos a comenzar dentro de poquito más formaciones hermosas como el despertar de la maga, escritura curativa. Que ese es algo muy especial y más adelante os informaré además también comenzaremos en noviembre el curso online de facilitadora de círculos de mujeres tantas cosas, tantas hermanas tantos sueños solo me queda deciros gracias tranquilas este lo más hondo del corazón y gracias madre tierra por darnos todo a manos llenas la magia es real si los ojos que la miran la saben ver